...Viceministro, bienvenido. Muy buenos días, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los Radio escucha Ha estado muy mediático en los últimos días. Eh, primero, el tema de los créditos. Eh, Bolivia ha gestionado varios créditos para enfrentar la cuarentena y toda la pandemia... ...pero entiendo que varios de esos se han trancado en la Asamblea Plurinacional... ¿Cuántos créditos, en qué monto estamos esperando y dependiendo eh, para resolver problemas sean habilitados por la Asamblea Plurinacional? Bueno, primero que nada hay que contextualizar ¿no? a la población cómo recibimos a este Estado. En octubre del año 2019 el exministro Arce Catacora dejó las cuentas del Tesoro con un sobregiro de 18.500 millones de bolivianos. ¿Qué significa este sobregiro? De que se gastó la plata de más de 160 entidades públicas en gastos no elegibles, que no eran de cada una de estas entidades. Se la gastó la plata. Aparte de esto, recibimos una deuda... ...con empresas nacionales e internacionales de 3 mil millones de dólares. No pagó combustibles, por ejemplo, desde febrero del año 2019... ...no pagó las importaciones que se hacían con YPFB... ...no pagó las carreteras, las contrapartes a las carreteras... ...la construcción de las carreteras, los mantenimientos desde febrero del año 2019. Algunas obras que ya habían concluido desde el año 2017 tampoco las pagó. Entonces, ese fue el escenario en el cual recibimos este gobierno en el año 2019. Ahora que estamos enfrentando la crisis del coronavirus a nivel mundial, en el mes de marzo el Ejecutivo empezó a gestionar recursos con el Fondo Monetario Internacional. Este procedimiento con el fondo no es igual que cualquier crédito que tenemos con el BID, con la CAF, con el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un decreto supremo que fue aprobado inclusive por el gobierno de Evo Morales en el año 2009-29-849 en el cual le dan la facultad al ministro de Economía de negociar ante el Fondo Monetario Internacional las condiciones y las cuotas de crédito porque somos un país accionista dentro de lo que es el fondo al igual que 130 países Entonces, se negociaron, se mandó las cartas de intenciones ...aceptó el fondo en su directorio en el mes de abril... ...y una semana después realizan el desembolso al país... que ...están en las cuentas del Banco Central... ...recursos que no se han tocado... ...esos son los procedimientos... ...ahora, para concluir... ...el crédito se necesita de una ley aprobada por la Asamblea... ...en la Asamblea se fijaron estrictamente... ...el procedimiento de un crédito común y corriente... ...en base a las normas básicas de crédito público del año 97 y están exigiendo que se le presente una carta de crédito con el Fondo Monetario FMI, el cual el fondo no lo exige y no nos lo pide, y ni le hayamos presentado un decreto supremo aprobando este crédito, que tampoco es un requisito necesario en el caso del crédito del Fondo Monetario Internacional lo cual fui y expliqué yo el día martes ante la Comisión de Planificación a la Presidenta Otilia Choque y a los 12 diputados titulares que estaban presentes justamente en esa sesión se, también se cuestionó de que no se habían presentado las condiciones del crédito para presentar cualquier proyecto de ley Marcelo para que la población conozca mínimamente se debe presentar un informe técnico y un informe legal, en el informe legal le explicamos todo el procedimiento y los requisitos de lo que se necesita para este crédito del fondo, el cual no lo quisieron escuchar y lo dieron obviamente como que no estaba correcto, segundo en el informe técnico se presenta todo lo que es la parte técnica, pues no lo que es un crédito, cuánto es el crédito, cuál es la tasa de interés, cuál es el periodo de gracia. Y ahí estaba explícitamente en la página número 3 de ese informe, donde se muestra de que son 327 millones de dólares que se va a contraer el crédito, eh, que era a 5 años plazo, 3 años y 3 meses de periodo de gracia, es decir, que no se pagaba ni un solo peso de tasa de interés. Y a partir del cuarto año, cuarto mes, empezamos a pagar... El 1% de interés. Esta tasa de interés, Marcelo, también para que la población conozca, es la más baja desde el año 2004. Entre el año 2006 y 2019, el gobierno del Movimiento al Socialismo aprobó 230 créditos, con, son más alrededor de 17 mil, 17 mil millones de dólares que el gobierno del MAS aprobó en crédito en épocas de bonanza, cuando no necesitábamos recursos y con condiciones mucho más eh, difíciles a la del Fondo Monetario Internacional. Ahora, la presidenta Otilia Choque dice de que estos créditos eran para inversión y que el crédito del fondo es para gasto. Yo no sabía que atender a la salud para que las personas no se mueran, para que tengan acceso a lo que viene a ser el, eh, la atención gratuita del coronavirus, era solamente un gasto. Entonces aquí vemos el afán político de lo que es la señora Otilia Choque y el movimiento socialismo a que el Tesoro no tenga recursos, porque ya les expliqué al comienzo de la entrevista de que nos dejaron un Estado deplorable, con deuda sobregirada a las cuentas del Tesoro. Tuvimos que recurrir a créditos puentes con el Banco Central de Bolivia para poder aplicar algunas medidas que contrarresten este párate de la economía con el tema de la pandemia. Los recursos se generan a través de los impuestos. La gente desde el, la segunda quincena de marzo dejó de Pagar impuestos porque fue una medida paliativa para que no se le presione y no se le ahogue a las personas de que se le tenga que pagar que tengan que pagar los impuestos entonces ninguno de estos créditos supera las condiciones a las que hemos conseguido con el Fondo Monetario Internacional. Otro de los aspectos cuestionados fue de que estábamos supeditados a las políticas que define el Fondo Monetario y que íbamos a devaluar la moneda. Una total mentira y falacia. Parece que no hay un conocimiento de que los organismos internacionales lo que hacen solamente es sugerir a todos los gobiernos en el mundo y que forman parte de los organismos que apliquen algún tipo de medida. Una de las sugerencias del Fondo Monetario era que en el mediano plazo, estamos hablando en un par de años, se vea cómo está el comportamiento del tipo de cambio y la moneda boliviana para ver si es que se entra en una flexibilización o no. Nosotros como gobierno en ningún momento hemos dicho que va a haber una devaluación de la moneda. Es por eso de que esa sugerencia simplemente está introducida en la carta de intenciones que hace el Fondo Monetario Internacional. No está supeditado este crédito a ninguna medida de cambio estructural, ni en la política monetaria ni de tipo de cambio, ni en la política fiscal en el cobro de impuestos. Ahora el, el movimiento al socialismo dice que vamos a devaluar la moneda una total mentira y falacia, estos no son los créditos chinos, los créditos chinos que contrajo el gobierno del MAS fueron contratados para que contraten empresas chinas, contraten personal chino, contraten a personas chinas. Este crédito es de libre disponibilidad para el uso exclusivo de la pandemia. Entonces, con no sé. esta explicación que se le hizo, se le trató de, obviamente, de zanjar todas sus dudas, pero sin embargo el afán es político. Quieren ahogar al tesoro, quieren ahogar al gobierno, que no tenga recursos, que siga muriendo la gente y presionen al gobierno nacional, pero queda bajo estricta responsabilidad de la señora Otilia Choque y del movimiento al socialismo que no lleguen recursos y que se complique más el panorama de salud. Eso quiere decir que no logró destrabar, ni esto no, ni los otros. No se otros logró créditos. destrabar y lo peor de todo es que todos los diputados, como eh, son todos la mayoría del movimiento al socialismo, de manera unánime rechazaron al crédito, argumentando de que no tenían los documentos respectivos. ...es decir, no, no, no tienen conocimiento... ...ni de la norma, ni de la parte técnica... ...no hay una discusión técnica... ...que se pueda que hacer, porque lo único... ...que se hablaba era de que los respiradores... ...y que los gastos de YPFB... ...que también yo se lo esclarecí, y le dije... ...en el momento que ustedes tengan desconfianza... ...del uso de los recursos públicos... ...tienen la potestad de llamar a cada ministro... ...todos los días, y que vengan y les rindan cuenta... ...seguramente han habido problemas... ...en alguno de los ministerios, pero sin embargo... ...eso no significa que el país se tenga que parar... ...para poder acceder a créditos porque esto sería un eh, suceso nefasto a nivel mundial, de que Bolivia no quiera conseguir un crédito. Son 60 países los que ya han accedido al crédito del Fondo Monetario Internacional. Bolivia estuvo entre los 10 primeros países porque se hizo la gestiones de manera rápida. El segundo país de América Latina después de Panamá, y somos el único país de los 60 que no podemos utilizar los recursos, realmente ¿Qué aquí... alternativas hay, Carlos, qué alternativas hay a esta negativa y en el caso de que la Asamblea Provincial no apruebe la ley? Bueno, ya fue rechazado el proyecto de ley, vamos a volver a meter al Congreso la ley, vamos a tener que emitir un decreto supremo, obviamente sin necesidad... El contrato de préstamo no vamos a poder realizarlo porque el Fondo Monetario no lo requiere, entonces no nos, he, no nos han firmado ningún contrato de préstamo ni nos van a exigir. Se les va a explicar nuevamente el tema de la normativa, los procedimientos, requerimientos, y con eso esperemos que esté zanjado todos los problemas que la Asamblea ha empezado a trabucarnos. Ahora, usted me consultaba de cuántos créditos más. Son cinco créditos los que se han metido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, no solamente el del Fondo Monetario Internacional, se tiene el crédito de... Eh, Italia, por ejemplo, de 21 millones de dólares que fue aprobado, el único que ha sido aprobado, también el Banco Interamericano de Desarrollo, son 450 millones de dólares, otro crédito con la CAF de 350 millones de dólares, un crédito con el Banco Mundial de 250 millones de dólares y un crédito con Francia de 100 millones de euros. Todos estos están en el último cajón del escritorio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es cierto, pasaron la la, la primera parte que es la Comisión de Planificación y Economía, pero en las, en la Cámara de Senadores hasta ahora no han revisado ni un solo papel, lo único que tienen obviamente son discursos mismos políticos que todos los 14 años venimos escuchando y que quieren ahogar obviamente al gobierno para que no tengan recursos. Carlos, eh, usted eh, de manera técnica entiendo que les ha explicado eh, ¿Hay posibilidades? Porque los dos tercios, obviamente, son los que mandan en la Asamblea Provincial, van a buscar acuerdos. ¿Cuál es su recomendación? Porque, claro, como técnico presenta, pero eh, buscar acuerdos, buscar eh, puentes para que se viabilicen, porque me está hablando de cinco créditos y sin ellos va a ser difícil, primero, encarar esta pandemia, segundo, reactivar la economía nacional. Así es, son casi 1.700 millones de dólares, Marcelo, que están trancados en la Asamblea. Los otros organismos esperan las normativas para hacer los desembolsos. Y estamos obviamente a la espera de la predisposición del, del, del, del gobierno, del el movimiento al socialismo, perdón, que no, no tiene la predisposición, se los explica, vamos a volver a meter este crédito, esperemos que los otros concluyan en la Cámara de Senadores también, vamos a buscar los requisitos que ellos solicitan, los cuales no son, forman parte de la normativa, no se está vulnerando la constitución y además que no se ha utilizado un solo peso, no pero que quede muy claro Marcelo si es que hay más muertos, esto es estricta responsabilidad de la Asamblea Legislativa y del movimiento al socialismo, que quieren truncar al gobierno, no quieren que lleguen recursos y lo que quieren es que hayan más muertos para que así presionen a la presidenta Yanine Áñez. Eh, Carlos, eh, esta es la causa por la que, por ejemplo, el tema de los municipios no se puede resolver. ¿A quiénes afecta de manera eh, directa en este momento la falta de aprobación de, estas, eh, de estos créditos? Sí, parte de estos créditos, Marcelo, son para pagar los servicios básicos, por ejemplo, a lo que es la energía eléctrica y el agua potable. No se ha podido pagar todavía a las entidades privadas que eh, distribuyen la energía y el agua potable porque hay una medida de pagar tres meses de servicios básicos. Inclusive en la misma asamblea aprobaron una ley, pero los recursos de ellos no, no los aprueban, que son créditos que hemos conciliado con el BID, por ejemplo, y la CAF. También el tema del pago de los salarios a las pymes. Eh, forman parte de los créditos también que nos va a otorgar el Banco Mundial para que podamos pagar los salarios de los meses que no se han trabajado y de cierta manera paliar la, la crisis que se tiene en el sector empresarial, el lo mismo el tema del pago de los créditos, ¿no? que eh, han tenido que acceder para que se puedan eh, generar empleo y el tema de los municipios que recientemente se ha sacado una propuesta de generar fondos para que se les inyecte liquidez a los 300 39 municipios del país pero que sin embargo que sin crédito no podemos acceder pues no va a poder darle ningún recurso, los más afectados son los municipios los más afectados es la población los bonos los hemos podido lograr pagar pero ha sido por ese crédito puente que hemos podido conseguir con el Banco Central de Bolivia pero son créditos de corto plazo de un año y que se los tiene que pagar obviamente en el lapso del siguiente año y evidentemente lo que queremos es reembolsar parte de estos bonos que ya se han pagado a paliar el tema de los municipios, el tema también de lo que son los bancos con el acceso a los pagos de los salarios y los servicios básicos. ¿no? son Todas esas medidas, ¿no? El compra también, la compra de lo que son los equipos para los hospitales de tercer nivel, el pago gratuito, el, el, es, es gratuito el servicio de la atención al coronavirus, es cierto que tenemos serias, serios problemas en el tema de salud, en todos los hospitales están totalmente salud, saturados, pero no pretendamos tampoco salvar la situación en tres meses, si en 14 años no le dimos condiciones de salud a este país, ¿no? Se gastaron más de 310 mil millones de dólares, contrataron 17 mil millones de de dólares en crédito, con condiciones obviamente inferiores a las que ahora estamos consiguiendo, entonces eh, esperamos la predisposición que tenga el movimiento del socialismo y que se olviden de las campañas políticas que ahora el ministro Arce Catacora, el ex Arce Catacora, ahora candidato del MAS, está atacando por todos lados en el tema económico cuando él nunca rindió cuenta de toda la plata que se gastó en su momento. Bueno, Carlos Slim, viceministro de Tesoro y crédito público. Le agradezco, Carlos. ¿Algo más que mencionar? A usted las gracias, Marcelo, y bueno, dejarle sentado a la población de que el gobierno está haciendo los esfuerzos de manera extraordinaria para conseguir recursos. La Asamblea Legislativa queda con la posta y tienen la estricta responsabilidad si es que este escenario de pandemia y de muertos empeora, porque son ellos los que no quieren que el Tesoro pueda acceder a recursos, a créditos, para poder paliar estas medidas de bioseguridad, para mejorar los sistemas de salud porque ellos no aprueban ningún crédito y a todos le están buscando, obviamente, observaciones para rechazar estos proyectos de ley. ¿no? Entonces queda sentado que es estricta responsabilidad de la señora Tilia Choque y toda la Asamblea Legislativa lo que no quieren aprobar los créditos para poder luchar contra el coronavirus. Muchas gracias, Carlos. Gracias día. a ustedes. Un saludo a toda la población.